Maricash full cuero Prendo un blunt de mañanero Donde se hace lo entero So nice Ser primero como nero, Solo pienso en el dinero Y ya lo pago elero largo Quiero ice Maricash full cuero Prendo un blunt de mañanero Donde se hace lo entero. So nice Ser primero como nero. Solo pienso en el dinero, si ya los pago en la rolera. Ficha galáctica, los kilos por PVC. Me vine el norte dándole corte como cuando empecé. No cambio la táctica, los sigo la like ITNT. Calla como salpica la salsa que recién cociné. Un viaje de DMT, ya nos queda a la P. Fumando chocolate, anotando goles como en Mbappé. Yo ya me relaje, pues como MG, pa' los blones 3G. 5G recién la activé, la media del lado de jefe la Son en el 9 y el 9 y el 3 La 9 debajo del G3, por si mañana me brilla la muerte La media del lado de jefe, la son en el 9 y, el 9 y el 3. La 9 debajo del G3, por si mañana me brilla la muerte Quiero ice, maricas full square Prendo un plan de mañanero, donde se hace el entero So nice, ser primero como nerd Solo pienso en el dinero, Y ya lo pago la enero Maricash, full cual prendo un blunt de mañanero Donde se hace lo entero So nice, ser primero como nerd Solo pienso en el dinero si Ya lo pago lero, lero Lero, lero a la copa, le hicimos la L Y ahora va el top, drop star, drop pop. Invertimos para ser estrella de rock nice, en el cuello ice Yo un maldito en la Miami Vice Papá Nortina me parecía de la calle Para la calle Ya puse surprise, so nice Solo pienso en el dinero No, <muchas>